primeramente yo sí que quiero agradecer también la posibilidad de que, se dé, este debate, que se, debe, se dé este debate en el día de hoy. No creo que sea inútil, no creo que sea que robe ningún protagonismo a, a, una, a la Asamblea Ciudadana. Y, es más, creo que hecho en falta que se hubiesen dado debates de este tipo con mayor, con mayor anterioridad en otros momentos y a lo largo de, de todo el periodo que llevamos, porque llevamos muchos años eh, toda… Eh, en este mismo espacio y poco espacio de encuentro en el que hayamos podido debatir o podamos debatir sobre, sobre estrategia y sobre política y sobre propuestas como, como, en la, como el sábado pasado. Eh, bueno, esto de, de ser apellidarse ureña y ser el último te da un eh, problema, que, o el penúltimo, el penúltimo en este caso, por suerte, eh, te da una oportunidad. Ya se habla mucho, así que quiero centrarme solo en ciertas ideas que, que, que pienso. Que, que, que me gustaría poner sobre el eh, debate en esta, en esta asamblea. Mi documento no pretendía ser extenso, no pretendía ser abarcar todo, sino hacer ciertas aportaciones. Creo que, eh, creo que de, debemos salir de, de este debate con una idea clara de construcción de Podemos Andalucía, de un Podemos Andalucía fuerte, de una organización que ya se echa mucho en falta. Yo vengo de Jaén, vengo de una provincia que probablemente venga a la cola o venga ...en un futuro a, a de ese Perú él existe... ...y que, y que empuje en ese, en, en ese mismo sentido... ...y creo que sería lamentable que, que desde Andalucía... ...se permita que una provincia como, como la nuestra... Como, ...como Jaén pueda estar dentro de ese, de ese ámbito. Así que creo que, que debemos construir un Podemos... ...un Podemos Andalucía fuerte teniendo en cuenta... ...por un lado la independencia y la identidad propia... De, que, te, ...que tiene Andalucía en toda su extensión... ...en toda su complejidad, pero también como un referente generacional. Creemos o creo particularmente que Podemos nació como un referente para, para toda una generación que encontró cierto vacío o cierta separación con la construcción, ya sea del régimen del 78, ya sea de la, de la política institucional que, que se había estado construyendo durante 40 años y que no abandonó. Creo que Podemos debe, debe, debe erigirse como, como esta construcción, como esta referente generacional. Además, creo que la construcción de Podemos tiene que también basarse en unos ejes de innovación política, eh, estableciendo nuevas gramáticas políticas para nuestra, para, la, para ofrecer a, la, a para ofrecer a toda la militancia y pero también a toda la a toda la sociedad, partiendo también claramente de procesos de formación, necesitamos una formación específica, una formación para nuestra para nuestras militantes, nuestros militantes, eh, además, además también tenemos que que fomentar este tipo de encuentros, encuentros a todos los niveles, programáticos, políticos, estratégicos, niveles provinciales, territoriales, pero también, eh, también fomentar la parti la participación. Perdona que me he puesto yo el, el, también el tiempo. Eh, no puede ser que salgamos de la, asamblea, de la, de la segunda asamblea eh, andaluza. Con una serie de mecanismos de participación que no se han puesto en práctica. Mecanismos como puede ser el consejero 36, los círculos, eh, la red de círculos sectoriales, la red interna de personas inscritas o el parlamento de la, de la gente. No podemos salir de una tercera asamblea en la que pongamos sobre la mesa mecanismos de participación que no se pongan en marcha. Creo que tendremos que poner acento en esto. Muchas gracias.